Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción. Que bueno, yo dije que iba a hacer un video que no, que ya volver a hacer varias video de reacciones, pero acaba hasta que salga algo nuevo. Y justo ni un, ni un día se cumplió, casi un día, unas horitas. Y bueno, salió algo nuevo de Kishinpei, así que no me puedo perder en esto, obviamente. Ya haciendo algunas de las reacciones que he hecho a sus animaciones en el canal. Y bueno, acaba de salir esto hace poco, a tres pocas horas, a la tarde, ¿no? Que ahí dice Cell y Freezer, y freezer. bueno, Freezer, FUSIÓN, Dance, dance Parody, Freezer, <risa> se llama la fusión en game, y ese había juegos, mods y también algunos fanáticos de la fusión entre Cell y Freezer, ¿no? A ver como lo ha animado acá Kishin Pei la de bueno buenos como un minuto y medio, casi dos minutos de vídeo así que vamos a ver como la fusión de estos Y a ver cómo se la animación de estos armadores y como la animó el Kishin así que se me va a interesante y ven vamos por un nuevo paquete no veo nada, venga. Oh, yeah. Está fumando una pizza. Ok. La posta Oh, ese es la pose. Me hace peor? ¿no? Ah. I am fan service. Soy fan service. No, I am. ¿Eh? Oh, what the hell! Me a Silencio ¿Se algo? Para la Pada... mierda ¡Para la mierda! ¡Joder! Ya lo vuelvo Ok Creo que también Esa has... <risas> ya la vimos en esa pero cuelgueta no? y ok, la verdad es sí, bastante bueno ok que puedo comentar ok esta obviamente la referencia a Dragon Ball GT donde Goku y, y se, el infierno se enfrentó a Stereo 2 y bueno le, lo humillaron completamente y bueno, acá como versión alternativa, <ríe> ahí llevo Puffo man Paus, usan la fusión y <ríe> se transforman en esta y bueno, las pose realmente La fusión entre Freezer, la fusión entre Freezer y Cell diciendo este, está haciendo fanservice, guau wow. Acá está el fanservice excesivo, Vaya, eh. <ríe> bueno, está, ok <ríe> Y acá tenemos Super Saiyajin 4, con Pesones, porque los lo no, no sé <ríe> y este que hay que poder se venía un date valió de adulto como hacen su video pero creo que es algo nuevo no? y da para ser vivo eh, la reacción de la fusión esta es medio Tunes pero bueno ni no <ríe> también... bien es tan aquí está Son Gohan el abuelo de el Goku, abuelo... y acá está... ah no es... Eh... Ah, es el personaje nuevo que hizo Kijinbei, Alma, o algo así. Dato bueno, curioso, ¿no? Y ok el fin. Y ok, esto final de Evangelio bueno, no sé. Quizá otro video lo vea. Y bueno, que sin más que comentar, la verdad está... todo buena esa animación y ok. Y... Dejamos hasta acá, nomás si... y. ¿Te gustó este video? Puedes darle una me gusteada, compartirlo, suscribirte a este canal para más videos como este. Y bueno, sin más que agregar, yo soy José Ultimate y nos vemos en el próximo video. Chao.